a todas y a todos. Desde la Sección Sindical de Comisiones Obreras en Banco Santander, nos preocupa mucho la seguridad y salud de nuestra plantilla, y más en estos tiempos que nos está tocando vivir con la pandemia del COVID-19. Este viernes, en la última reunión que hemos mantenido en el seno del Comité Estatal de Salud y Seguridad, hemos vuelto a recordar la importancia que tienen las medidas preventivas frente a esta crisis sanitaria. Además, nos hemos interesado por cómo será el desescalado y la vuelta a la normalidad, cómo y cuándo. Desde Comisiones Obreras hemos conseguido un protocolo de actuación frente al coronavirus consensuado con el Banco, en el que se establecen las medidas preventivas necesarias para combatirlo, además de otras medidas adicionales y la forma de actuar en cada caso. Desde el inicio de esta pandemia hemos exigido a la empresa guantes, geles, mascarillas y otras medidas preventivas adicionales como puedan ser las mamparas. Además, hemos hecho un seguimiento específico para los colectivos de riesgo, para todas las compañeras y compañeros que pertenecen a alguno de estos colectivos. Seguimos estando a vuestro lado para todo aquello que necesitéis. Ya sabéis que para comisiones obreras vuestra salud es lo primero. Cuídate y protégete.